Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, bueno, esto que os voy a contar creo que es algo que debería saber todo el mundo. Y sin embargo, eh, seguro que a... Por lo menos a los que os afecta, que soy bastantes en el canal, uh, os va a sorprender. Porque son, bueno, son dos cosas, ¿no? Pero bueno, primero quería decir, mañana, os recuerdo, mañana 20.30... Todos los que estéis en el canal VIP tenemos un directo, no solo hacerlos, pero creo que es un buen momento para hacerlos y ver una estrategia, a, por lo menos al medio plazo, de lo que yo voy a seguir. Luego ya cada uno, evidentemente, hace lo que quiera. Un ama, para un Anything para que me preguntéis todo lo que queráis. Eh, pues estaremos por lo menos una hora y media. Y bueno, pues eh, ver un poco ¿no? de dudas que tengáis y e intentar resolverlas en la medida de lo que bueno que sea posible por este servidor bien en primer lugar os voy a decir una cosa y ahora iré con la parte del IPC eh, ah bueno por cierto que las ofertas se acaban esta noche bueno esta noche nos, en la, a las 12 de la noche hora del Pacífico ¿vale? a las 000 hora del Pacífico, o sea, para nosotros mañana por la mañana en España eh, primero si tú eres de esa generación que hizo el servicio militar, y esto es algo que sabe muy poca gente y a mí me sorprende, Ese, eso sí vale para algo, a pesar de que mucha gente piensa, pensaba que no valía para nada, y no hablo en el aspecto castrense, en el aspecto educacional, que también, por supuesto, eh, hablo. En ese año perdido, no es un año perdido, es un año que vale para tu jubilación. Y hay mucha gente que yo sé que está a punto de jubilarse y que no saben porque le falta un año, tal, tal, tal. Si tú hiciste un año de servicio militar, 18 meses, o hiciste 9 meses, eso tienes que ir. Muy sencillo. Además, es un trámite muy, muy sencillo. Llamas a tu delegación de defensa de tu provincia, ¿vale? A la delegación de defensa de, de, de Toledo, de Madrid, de Guadalajara, la que te corresponda. Si hay, y si no, pues a la más cercana. Pides cita que quieres el certificado de eh, servicios recíprocos. Eh, hiciste servicio militar y vas, te dan un certificado, ¿vale? Que tú luego tienes que llevar a la Seguridad Social. Y ese año, esos nueve meses, esos 18 meses, lo que hayas hecho, y si has sido profesional, con más razón todavía, van a tu vida laboral y cuentan para tu jubilación, entre otras cosas, pero principalmente para eso. Así que, un año no perdido, un año ganado nueve meses, no perdidos, dieciocho meses no perdidos, sino ganados para otra cosa. Evidentemente, a lo mejor es lo que alguno no hubiera querido, ya, pero ahí está. Bien, dicho esto, otra cosa. Eh, el tema del IPC, el tema del IPC que está siendo difícil de controlar, bueno, ya habéis visto que hoy la noticia ha sido neutra, más bien neutra, ¿no? Para mí es neutra porque es, para mí es una parada. Sí, un 4,9 de un 5, me da igual. Eh, ha bajado, un, la subyacente está igual, está parado. Se ha quedado como estancado de repente. Las medidas siguen siendo las mismas, incluso más duras. Y la cosa se ha estancado. Hay algo que, que nadie cuenta y con lo que nadie dice y que los mayores generadores de, de inflación son los bancos. Perdón, los bancos. Sí. O sea, si decimos, decimos que generamos inflación cuando imprimimos dinero los mayores impresores de dinero que hay son los bancos ¿pero cómo me estás contando eso? sí, claro cada vez que tú ingresas dinero en un banco y ese dinero 1 a 10 se utiliza para crear dinero que no existe es como imprimir dinero, es exactamente lo mismo cada vez que le hacen un préstamo a una persona con dinero que no existe y ese dinero de repente uy, se ha multiplicado de cada mil dólares que tú dejas, 900 sirven para, para generar dinero que no existe. pues se pueden prestar con dinero que no existe. Porque tú puedes sacar tus mil y esa que le han prestado los 900, puedes sacar sus 900. Con lo cual, acabo de imprimir dinero. ¿Sí o no? Entonces, eso genera inflación per se. Por eso no se puede bajar la inflación. O, en teoría, el objetivo de inflación es del 2, del 3%. Porque los bancos están continuamente generando inflación. Y es algo que nadie dice, nadie cuenta y nadie grita diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que va a la cuenta de resultados, ya, ya. Pero es dinero que se ha generado nuevo. Por mucho cuenta de resultados que vaya, es dinero que está existiendo ya en el circuito. Hay amigos. Hay amigos. Bien, eh, espero que este pequeño tic os sirva para... Para, por lo menos, tener un poquito de conciencia. Y el dinero siempre mejor en vuestro bolsillo, ni en el banco ni en ninguna. Aunque la mayoría somos unos irresponsables y eso de ser nuestro propio banco muchas veces nos genera cosas, ¿no? Pero creo que es hora de aprender de una vez y de empezar a ser nuestro propio banco. Espero que la mayoría, por lo menos, estéis empezando a aprender a serlo. Bien, uh, vamos a ver cómo está Bitcoin en un movimiento, pues... Eh, bueno, sorprendente, pero volátil. Bitcoin porque nos gusta, las criptomonedas porque nos gustan, porque son volátiles. Y llega el día de la volatilidad y nos cagamos vivos. O sea, yo he visto de todo, ¿no? Eh, y he tenido el caso, que ahora os explicaré, de alguien eh, curioso y que de estar histérico ahora está contento, luego está llorando, luego para arriba, luego para abajo. Porque cuando yo doy una señal en el canal VIP, hay gente que la utiliza para hacer futuros es totalmente lícito, ¿eh? cada uno lo utiliza como quiera no y bueno, da una señal dos compras, por ejemplo en Bitcoin se han hecho las dos, perfectamente una se hizo allí y otra se ha hecho hoy uh, y están en positivo totalmente positivo, ahora es más positivo todavía pero claro, el que la ha utilizado para futuros o a cierto multiplicador, pues oye hay <ríe> que me ha saltado el stop! Tío! Si es, que, es que alma de cántaro a otro, por ejemplo, no le ha saltado el stop porque ha sabido ponerlo en condiciones, y oye, eh, tiene un proyecto importante, pero cuando se da una señal y no es para futuros, no lo utilicéis para eso. Bueno, cada uno caga lo que quiera, no pero bueno. En fin, y más en un día con la volatilidad que tenéis. Venga, comenzamos. Compra el curso de mi abuelo. Pues eso, si mi niña lo dice, hazlo, porque si no, te vas a perder algo muy chungo. Además, tenemos un 45% de descuento, precio que no vas a volver a ver nunca a partir de mañana, a no sé, nuestras 10, nuestras 12, algo así, yo qué sé. En fin, eh, muy buen movimiento, a mí me ha encantado. Estamos en velas de una hora para ver cómo ha sido, ¿vale? Entonces se dice el IPC, venga, vamos wow, wow, no, para arriba, venga. Bueno, nos quedamos estables porque estábamos en una zona de resistencia. ¿Vale? Fijaros que esta zona es una zona de apoyo aquí, así una zona de apoyo aquí, aquí fue resistencia, soporte. Y así se cuenta la historia, ¿no? Aquí fue soporte, aquí no pudo. Bueno, pues así una, es una zona de resistencia clara en un, una hora, ¿vale? En una hora. Pues bueno, como tal, como zona de resistencia, pues empezaba a reaccionar haciendo una banderita para intentar vencerla. Pero ¿qué ha pasado? que el SP500 se nos ha venido atrás, se nos ha venido para atrás, y pues nosotros pues hemos hecho lo mismo, volatilidad al canto, que era lo lógico, lo normal es que se hubiera sido aquí, no que hubiera sido posteriormente. Pero bueno, claro, las palabras de lo que han dicho algunos bocas, pues eso es lo que han producido esto. Pero, ¿qué pasa? Que había mogollón de compras también en la zona, y que, bueno, la, el lobo tampoco es tan lobo. Y bueno, pues se ha recuperado. ¿Qué ha pasado en el SP500? Pues algo bastante parecido. Pero pues si esto es en 4 horas, ¿vale? Y me voy para abajo y ahora me recupero. Y lo que parecía un fake out, vuelvo a estar por fuera de esa línea de tendencia. Ahí me interesa mucho cómo cierre esto. Muy importante. Igual que en Bitcoin, también, ¿veis? La línea de tendencia. Vamos a 4 horas porque lo vemos mejor. Parece que teníamos un fake out. Ay, se, me, se me ralentiza un poquito esto y posiblemente en la próxima de cuatro horas, pues vayamos a ir arriba, no lo sé, ¿vale? yo no lo tengo ni, ni muy claro ni muy seguro, pero con estos pedazos de cuerpos, esta pedazo de mecha que tenemos por debajo, esto es la mecha de un cohete patujete, que se suele decir, para salir hacia arriba, vale, a ir a por la zona de la Rose Line otra vez 28.750, que es el camino que debemos de llegar. Eso queremos. Y más después de las compras que habíamos hecho, porque habíamos hecho una compra en perdón 27, de 27.350 y otra que hemos hecho en la parte de los 27.200. Más abajo no, porque la teníamos más abajo de donde estábamos, pero así que no ha habido más. Pero ¿qué pasa con esas dos compras? Que tenemos eh, una media muy interesante y ahora están totalmente en positivo. Estamos más o menos en un... 1 y pico, 1,45% de, de positivo. ¿Que hemos estado en un 3 aquí arriba? Sí. Y, bueno, pues... Ahora, a esperar, a seguir. El que la tenía en futuros, ha habido uno que la salta el stop, porque no ha puesto el stop por debajo del soporte. Eh, y ha habido otro que sí, que lo tiene, lo tiene en un por 10, pues lo tiene en un 15%, por ahí, un 14, un 15%. Así que, muy bien, enhorabuena, felicidades, eh, pero cuidado, ¿vale? Tener cuidado con estas cosas. Vale. Eh, por otra parte, y dicho, vamos a la vela de diario, que es la que tenemos que observar hoy. Una vela, a la de ayer fue una velita así un poquito tonta, pero la de ahí es una vela de momento de indecisión, verde, más positiva que negativa, bastante más. ¿Por qué? Porque tenemos una mecha por debajo brutal y en cuanto los toros, o sea, perdón, los osos han intentado tirar, tenemos que, es la historia, ¿no?, de, la, de esta vela, han intentado tirar abajo, con cierta volatilidad, tanto arriba como abajo, los osos, o sea, los toros han, bah, bah, bah, bah, han ganado, han comprado todo. Ahora bien, je, je, je. ¿y el volumen? Bueno, nos quedan 4 horas, casi 5, y fijaros dónde está. Posiblemente vayamos a tener el volumen de esta vela de este día. Es decir, un volumen decente, ¿vale? Un volumen bueno. En cuanto a las velas de 4 horas, vemos que. Tanto una como otra el volumen ha sido muy bueno. Después de tener un volumen muy cutre, esperando a que diesen esas noticias, evidentemente, estas dos siguientes velas de 4 horas tienen un volumen muy por encima, ¿vale? Este, muy por encima de toda la media y siempre en puntos de picos importantes y la siguiente vela ya en puntos de picos súper importantes. Vale Entonces, bueno, fijaros cómo esta vez que hubo bastante volatilidad, subimos y luego pegamos este caso castañazo hacia abajo, llegamos a una zona de soporte y recuperamos el camino perdido. Bien, en este caso, castaña cebolla abajo, hemos llegado a una zona de soporte y a ver ahora cómo recuperamos el camino perdido. Eso es lo que yo creo, ¿eh? que lo vamos a recuperar. En fin, eh, más cosas. ¿Qué nos contaba ayer el BLX? Porque es otra de las cosas que tenemos que ir leyendo. Pues que teníamos una vela... Eh, Pequeñita de indecisión, buena y tonta, y que encima teníamos menos volumen roja, con lo cual menos volumen rojo, lo normal es que hoy acabemos con una vela verde, a pesar de la mecha que tenemos grande, enorme. Eh, pero esto dentro del conjunto del análisis que vamos llevando, ¿qué nos dice? Simplemente una paradiña, podemos ir otra vez arriba, 28.750, por la parte superior, por ejemplo, de este TP1, aquí arriba, y luego volver a bajar. ¿Qué es necesario? Pasar este máximo anterior, igual que aquí. Vinimos una, dos y tres veces y no hemos podido pasar esta zona. Si ahora llegamos aquí arriba, hacemos una y dos o tres veces las que sean y no podemos pasar esta zona, volvemos a hacer un máximo por debajo del anterior, con lo cual nos iremos abajo. La tendencia ahora mismo eh, en esta pequeña estructura, ¿cuál es? A ir a esta zona de soporte importante, 25.000 aproximadamente, con esta línea de tendencia. Yo sigo pensando lo mismo. Creo que a esta línea de tendencia vamos a ir. No sé si más abajo, más arriba, me da igual, me es indiferente porque mmm, estamos hablando de una periodicidad de, de diario y en la que hay que tener mucha paciencia, mucha templanza. Y fijaros que si simplemente viniéramos con este ángulo a ir a por ella, estaríamos plantados en el 5 de junio, es decir, todo el mes entero, ahora que tenemos ahora, cayendo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pum, y llegar aquí entre el 5 y, y justo la, el, donde se cruzan las dos líneas, estamos hablando de 15 de junio, así que sí que hay que tener paciencia, pues tranquilidad. ¿Eso quiere decir que yo me vaya a poner en cortos? No. ¿Por qué? Porque mi tendencia principal es alcista. Eh, como norma general, si mi tendencia es alcista, voy a ir buscando zonas de largos. Voy a tener paciencia a llegar a esa zona donde, pum enchufo. Eh, por ejemplo, en un trade como el que estamos ahora, este, ah, sacas un 1,5%, ¿qué vas a hacer? Posiblemente en un 2 venda un poquito, en un 5 venda otro poquito, y si no llega, tranquilamente, porque no, es que no es algo que me preocupe, para nada, ¿por qué? Porque el porcentaje de mi cartera que yo meto aquí es muy pequeñito, que si se me viene atrás no me afecte, ¿Entendéis? Mañana recordarme los que estáis en el VIP, que hagamos en ese vídeo en directo, que os recuerde lo del 1, 2 y 3, la picadora Molinex, en todo, en todo su esplendor, vale para que tengáis una técnica de entrar y salir decente. ¿vale? Bien, más cosas. Bueno, bueno, bueno, no sé si esto sigue, se me ha quedado esto un poquito congelado. Voy a pararlo un segundo. Vale, ahora ya está todo solucionado. Bien, eh, de momento la vela, ya os digo, para mí es una vela muy positiva, a pesar de que está donde está. Eh, vamos a ver que también dependiendo de lo que podamos ganarle de cuerpo al alza, eh, pues más positiva todavía. El cierre diario es bastante importante para ver si la zona de soporte que estamos toqueteando, en la que estamos jugueteando, es buena. En principio, por volumen, por movimiento, no contéis este volumen porque esto de cuando Binance hacía pues, sus Binance. Ahora, pues fijaros cómo está. Eh, vamos a ver mañana ef efectivamente el volumen total final, pero bueno, en cualquier exchange nos podemos hacer más o menos a la idea, sobre todo en Binance, que es el que más volumen tiene. En principio, está, le están cortando la coleta por todos lados aquí al, al han pensado eh, que es tonto, pero de tonto no tiene un pelo. Eh, bueno, vamos a ver cómo termina la vela, ¿vale? Es importante vigilarla bien. Si es una vela verde positiva, pues posiblemente mañana vamos a, vayamos a tener un día también positivo, aunque puede haber volatilidad por declaraciones, por ver un poquito cómo el mercado se va tomando la cosa. Ethereum, por su parte, pues bueno, la volatilidad también, pero menor, ¿vale? Un poquito más, más chiquinina, pero también comportándose perfectamente. El total market, tres cuartas de lo mismo y la dominancia de Bitcoin en rojo rojete, ¿vale? Esto qué quiere decir que algo en todo este movimiento algo se ha ido a las algo si alguien decía, "Ay, se nos ha escapado Pepe, Pepe ya se ha escapó hace mucho tiempo." Y bueno, cuidado con esas cosas que mmm, son memes, meme coins que mi opinión es que son positivas, ¿por qué? Porque atraen a nueva gente al mercado. Eso atrae, o sea, lo que no atrae Bitcoin, lo que no atrae Ethereum, lo atrae una mierda pincha en un palo. Que dejan a mucha gente pillada y bueno, pues a la espera de a ver qué pasa. Y mientras tanto van en, entrando en, con el conocimiento de pues, que es Bitcoin, que es Ethereum, que es todo lo que rodea el mundo de las criptomonedas, y les da tiempo. Y creo que la gente que ha traído eh, Pepe, gente nueva, va a generar, va a ser gente que genere un buen punch para cuando el mercado. Eh, tire al alza una parte de ella evidentemente otra está escaldada de hecho no quiero volver a saber nada de las criptomonedas cosa que es una pena eh, porque he perdido un mogollón de dinero pero esto es así el dólar index por su parte hoy ha estado haciendo la primera hora una jugada importante al alza y ahora bueno pues está ahí en rojo rojillo a ver si de una vez le da por perder esta zona de momento debería intentar batir mirar la línea de tendencia que tenemos aquí vamos a ir a los cuerpos vale ¿veis? toque, toque, toque esta es la zona a batir en cuerpos. Y luego por encima tenemos una zona de velas, ¿vale? De esa de mechas, perdón. Pues que sería la siguiente zona a batir. Pero yo creo que hará pues, to un toque más o menos en la zona. Y a partir de ahí otra vez abajo. Una vez que toco abajo, abajo, abajo, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando un triángulo. Eh, pues que probablemente vaya a ser algo de este tipo. Algo así, ¿vale? El cual, pues lo de siempre, ¿no? Si yo voy y toco un tablero, desde más abajo vuelvo a saltar sobre el tablero, desde más abajo vuelvo a saltar sobre el tablero, al final lo rompo. Hay gente que dice, no, no, eso quiere decir que está aguantando, que está aguantando, que está aguantando, no, no, no. Cuando aguanta, los máximos normalmente no van a ser tan tan descendentes. vale Podrían ser más, máximos iguales, es decir, un canal lateral, cosas así, entonces, bueno, aguanta. Y ese canal lateral, pues luego, poco a poco, vuelve a ir hacia arriba. Y no está tanto tiempo aquí. Lo normal es que lo rompa abajo. Pero eh, estos mercados con una noticia, ya sabéis lo que pasa. ¡Bum! Cambia. Bien, en cuanto a las altcoins, pues unas muy bien y otras regular. Bueno, los cardanos que compramos en 0.36, pues bien, ahí están. Ahí están. Ahí eh, va para arriba y que siga en su caminito, ha habido un momento de y decir, ay, que nos, se nos van para abajo, pero bueno, como igual a repetir lo mismo, esto es spot, tampoco pasa absolutamente nada, eh, pero bueno, pues de, de esos 0,36 aproximadamente, están ahí en un 3%, prácticamente, así que bueno, bien, bien, y que siga y ahora que sigan su camino hacia la zona que tenemos objetivo. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, pues que tenemos altcoins, con un poquito de sentimiento chunguillo, unas poquitas por aquí. Vamos viendo, bueno, los blogs ahí que existían. STX. Jared uh, Finance. siete 7.000 pavos. Jared Finance. ¿Qué le iba a decir? 100.000. Eh, los chilis por ahí. Bueno, eh, en la lado positiva. Vamos a ser positivo porque bastante positivo. Bastante que contar. Que se ha dado la vuelta esto y mola. Eh, Nakacere. Library Gates. Toma ya. Otro 16%. Gala Games. 11.87. Bien. Más Gala. Video. Está pasando un mal momento. Vale, y bueno, pues esta zona que teníamos marcada, ay, se ha venido por abajo y hoy está otra vez yendo al alza, a ver si acumula por encima y se va a tocar esos máximos que teníamos ahí. Al hacer un doble techo estaba bastante cantado, que teníamos que venir a, a ese punto, pero, pero, bueno, eh, de momento vamos bien. Estamos en una zona que puede ser un poquito de resistencia, pero vamos, debería consolidar un poquito y luego seguir. Si el mercado acompaña, ¿vale? Cuidado, esto, esto es con permiso del señor Bitcoin. Cava, ANT también, los cortos de Bitcoin, ojo que hoy han subido un porcentaje interesante, ahora lo vamos a ver. Aparte, ya sabes que siempre lo ponemos aparte. Atom, 6.50, Matrix, un 5 y pico, INJ también, otro 5 y pico, Ajax, ARB un 528, Rose, otro 5%, Mina también, otro 5%, oh, este. cuidado con esta resistencia de Mina, ¿vale? Eh, y Rose, eh, tres cuartos de mismo lo está, está pasando, ¿vale? Es importante que este vértice lo pase y se vaya a la siguiente zona que está en esta línea de tendencia. ¿Veis esta línea de tendencia eh, en confluencia con, vamos a marcarlo, para que, es que muchas veces ya, muchos ya os sale automático, pero, bueno, entonces justo esa zona, esa zona de confluencia, máximo, ¿vale? Esto fue una zona de apoyo, aquí fue una zona de apoyo, aquí también, puede hacer de resistencia un poquito, ¿vale? Un poquito o mandarnos otra vez para abajo, <ríe> o sea, a saber, depende de cómo esté el mercado. Entonces, hay que aprender a, a esas zonas, pues detectarlas, que esta zona no viene de aquí, este viene de, incluso desde aquí, más atrás, y si vamos históricamente, pues más atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un soporte, fue una resistencia, se soportó, después fue resistencia, aquí se soportó, aquí se soportó aquí se soportó, se perdió y bueno pues ahora debería hacer un poquito de resistencia a esa zona eh, los HTR, Zeller, Bell, Ajix también 4.26, o sea que bueno tenemos una pequeña recuperación ahí de las altcoins que estaban sufriendo un poquito estos días cosa que está bastante bien, enhorabuena a todos los premiados, eh, así que bueno, terminamos con Bitcoin, con esta vela de indecisión vamos a ver si ganamos cuerpo en la vela remar, comprar, venga compra esta mierda a ver si se va para arriba y como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas cosas que surgen y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!